¿Qué pasa? Venga, vamos a hacer un vídeo de chafardeo, que seguro que os gusta el chafardeo, seguro que os gusta. Venga, vamos a, a chafardear, a ver que esto esté grabando bien. Vale, venga. ¿Qué llevo en el coche? Bueno, está tal cual lo he montado. Lo único que he tenido que meter la mano aquí para coger la cámara, pero ya está. Está un poco tal cual lo he montado. ¿Qué lleva el RT3 en el coche? Pues lleva un montón de porquería, vamos a poner, ¿vale? Venga, vamos a enseñar un poco. Voy a quitar primero, no sé, quitar primero las cosas de entrenar. Va, os explico un poco a mogollón, ¿vale? Bueno, pues es el maletero entero, es un coche grandecillo, un maletero un poco largo, ¿vale? Y bueno, voy a explicar un poco todo lo que llevo. Lo que llevo aquí, en este lado, es unos guantes. Unos guantes de bici con los dedos cortados, ¿vale? El guante típico de bici que es para cuando pilla un día que preveo lluvia, por ejemplo, el viernes pasado, que estuvo lloviendo casi todo el rato que estuvimos entrenando, estuve con, el, con aquel compañero que a veces, eh, a veces bueno, entrenamos, pues, que, pues me lo llevé, porque bueno, si hace frío, te quita algo de temperatura, te, la sensación te quita un poco, ¿vale? Va bien, luego si te caes, pues también te protege un poco, pero sobre todo era un poco eso, si llueve y hace airecillo y tal, pues hombre, para mucho rato... Pues que vas tranquilo, te paras o algo, pues va bien. Entonces llevo unos guantes de lluvia. ¿Qué más? Un de lluvia, unos guantes cortos. Luego llevo esparadrapo, que es para ponerme aquí en el pecho o en la ingle, depende si llevo pantalón corto, largo, en fin, la ropa que lleve. ¿Veis? Llevo un montón de esparadrapos. A ver si Llevo varios de esparadrapo, otro de esparadrapo. Llevo todo. Las luces del coche, eh, ¿qué más? un rascador para el hielo del coche, no se ve, vale, pilas, luego lleva un, llevo, esto es porque se agujerea por aquí, pero esto es un kick para reparar, eh... si sí, se me pincha el coche, se me pincha el coche y yo me reparo las ruedas cuando pincho, me las reparo yo, pero no tengo que... madera que no se pinche más, ¿eh? pero es así, entonces llevo una barrena de estas de bueno esto es un reparador de pinchazos ¿ves? esto es por lo que enganchan las mechas las mechas están aquí vale aquí tenemos más mechas, ¿no Estas son mechas. y esto es lo que, con lo que acabas de hacer el agujero más grande para que luego pase eh, bueno pues el, el, el aparato y yo este el gancho que lleva la mecha eh, entras la mecha la giras un poco y sacas y en principio normalmente se queda la mecha dentro y ya está reparado lo único que necesitas es subir la presión, lógicamente por si te ha quedado abajo, eso ahora os explico lo que llevo, ¿vale? Bueno, básicamente llevo eso. Aquí en este lado, antimosquitos, más cantidad de esparadrapo, más cantidad de pilas un poco más grandes, son recargables, pero lleven cargadas, ¿vale? Llevo pequeñas y grandes. Un poco así en plan llevar un poco de, de todas las cosas que te puedes tener un imprevisto por ahí y te quedes tirado, ¿vale? Pues un poquito eso. ¿Qué más llevo? Mira, aquí lo que llevo es el compresor, ¿vale? Este es el compresor para hinchar la rueda en caso del pinchazo, Con esto, ¿vale? Que llevo manual, no, manual no llevo ahora. Llevo este, solo llevo un compresor, solo llevo un compresor. Seguro. Sí. Un, un tipo llevaba otro más malo también, pero no. Llevo este. Bueno, ese es del Lidl, tampoco es bueno. Venga, más cosas. Llevo una pequeña manta, ¿vale? Sencilla. Que es bueno, pues si tuvieras que pasar la noche, pues algo para echarte por encima, ¿vale? Para echarte algo por encima. Pues con esto, dentro de lo que hay, te abrigas un poco, te metes dentro del coche y te abrigas un poquito con la ropa que llevas y, hombre, ya de alguna manera te vas recuperando un poco del, del frío, ¿no? Vale, ¿qué más llevo? esto Tendría que pasarlo a otro lado, bueno, da igual. Pastillas de cafeína, quedan muy pocas, dos, dos, tres, no las voy a gastar. Luego llevo un calzo para el coche para calzarlo en caso de eso, de tener que repararlo algo algo básico, sencillo, claro llevo plantillas extras por si en algún momento tuviera dolor de algo y tuviera que entrenar con doble plantilla que a veces lo he hecho, doble plantilla luego llevo fin transparente para montar eh, trozos de membrillo luego llevo membrillo ¿Vale? que va a trocitos. Este está cerrado, no lo puedo abrir para que lo veáis. ¿Vale? Luego llevo cinta aislante, llevo un frontal, un frontal de 300 y pico lúmenes, algo así. No es eh, bueno, está bien, normal. Con este, el que normalmente hacía las carreras con este, es un Petzel, Petzel modelo mío XP. Vale, llevo más membrillo. Aquí sí que se podrá ver. Bueno, mira, aquí he quedado de haber sacado vale, es así, trocitos, como si fueran quesitos ¿vale? Esto, yo en principio lo tengo todo montado de casa yo de casa traigo ya montado lo que es eh, lo que tengo que llevar en la mochila pero, y si me pilla, yo qué sé, que no me ha dado tiempo montarlo, lo que sea, pues llevo vale. luego llevo pan bimbo que se ha quedado echafado, exacto es por por si no hubieran dado tiempo de montarlo, pero ya de estar en el coche este ya se queda un poco ya para con el tiempo tirarlo, ¿vale? pañuelos un chorro pañuelos, pero esto más que nada es por si tuvieras yo que sé, algo de limpiarte, eh, algo que necesitara mucha cosa. Luego llevo alcohol, alcohol, luego llevo vamos a ponerlo así, sino, eh, llave extensible grande para aflojar las ruedas. Pero esta se extiende y tiene mucha fuerza, porque muchas veces la aprietan fuerte. Luego esto es, por ejemplo, si te tienes que quedar a dormir en el coche, esto es una luz de, digamos, como de fondo, no gasta nada, y te da un mínimo de luz, no te molesta para dormir, y te es un mínimo de luz para ver lo que es el ambiente donde estás, ¿vale? El, el coche, ¿vale? Luego llevo un sacker un shaker, un batido, bueno, es para montar lo que sea, algo que tengas que montar un batido de, por ejemplo, que llevo ahí batidos de, no un batido de proteínas, batidos digamos que sacian, batidos de relleno llevan proteína y, y fibra y tal, pues con esto digamos es para esto, le metes agua y comes, ¿vale? es <ríe> un poco esa la idea, ¿vale? ¿qué más llevo? pues lógicamente pues más calcetines, por si acaso en algún momento necesito más calcetines de correr luego llevo aquí no lo vais a ver pero bueno, lo que llevo es herramientas pues llaves inglesas llevo alicates llevo más alguna llave fija en fin, un poco la historia más bombillas más bombillas, depende del tipo de en el faro, depende de lo que se te funda pues bombillas de un tipo o de otro ¿vale? llevo un martillo que nunca sabes, puede ir bien ahora explicaré por qué Ahora explicar por qué llevo un martillo, ¿vale? Eh, ¿Qué más? Bueno, básicamente un poco en la parte esta, lo que llevo es eso. Vamos a quitar cosas, vamos a echarlas para adelante, acá y vamos a enseñar un poco más cosas. ¿Qué llevo? Luego llevo tres tipos de cortavientos. Tengo cortaviento que no es impermeable, que es el que uso si hace temperatura, por ejemplo ahora ha subido la temperatura, estamos a 25 grados si viera que va a llover me llevo este, no es impermeable pero para 25 grados me va mejor que el que es impermeable ¿vale? simplemente te quita un poco el frío del agua y ya está ¿vale? pero este se cala, ¿eh? este se cala este si hay cortavientos es típico para el frío luego llevo el salomón que este sería el bueno que es ligero pero que es un membro 10.000 que lleva capucha es el este es el que llevo en las carreras el oficial, el homologado vale eh, luego llevo otro que es de bici vale este es impermeable pero sin capucha por ejemplo, si prevés lluvia y dices no voy a llevar capucha no voy a tal bueno, pues ese, como es de bici pues pesa un poco menos pero este transpira menos que el salomón porque este es de digamos de menos calidad no es homologado es un membrana 2000 y esto es un membrana 10.000. ¿vale? No, este es un poquito de menos calidad. Luego llevo alguna camiseta, por si necesitara entrenar con manga larga de imprevisto, que no lo llevara de, de serie. Llevo unas mallas, otras, que no son las que voy a usar, pero otras mallas. Luego llevo un pantalón corto, por si entrara con pantalón corto, que no lo voy a hacer, pero también más calcetines para entrenar más ropa para entrenar más ropa para entrenar ¿vale? eh, aquí un, una camiseta de manga corta pues por si te la tienes que poner digamos ir a una tienda o algo pues eh, no llevar la camiseta a sudada de entrenar ¿vale? luego llevo un pañal aquí no enfocar bueno pero eso es porque yo tengo bueno ya sabes que tengo familia muy mayor y, y bueno en fin que si necesitara pues llevo un pañal de reservas por si, pues, eh, pues con, con mi madre, pues tuviéramos, bueno, necesitáramos algo, pues un día que la saque a la montaña o algo, pues digamos, hay que llevarlo siempre, ¿vale? Luego, ¿qué más llevo? Venga, vamos al, al mogollón. Aquí llevo. Eh, esto es para, si por ejemplo tienes que ir por una tienda, hacerte lo que es la canal, la canal alrededor, para que cuando llueve. No se te entre el agua en la tienda o no pase por debajo del agua de la tienda. La tienda no se cala, pero para que no pase el agua, pues si tienes que, eh, ya digo, hacerte un poco, arreglar un poco el terreno, pues eh, una picadora, ¿ves? De dos dientes y dientes, ¿vale? Suficiente. ¿vale? Luego llevo, que no lo voy a enseñar, pero llevo aquí, eh, no lo veis, pero ahí lo que llevo es un cables largos para arrancar la batería con otro coche es otro coche, pues con eso arrancas la batería de, de este. Cable largo, me lo fabriqué yo a mano con las pinzas y todo el rollo, llega bastante lejos. Y tú pues, no te arranca la batería, pues alguien que pase, oye, deja un momento de engancharte. Te enganchas y arrancas, ¿vale? Y ahora ya vamos con un poco más cosas. Venga, a ver, aquí ropa. Esto es una chaqueta ya, pero de mi mujer, por si la necesita, por si en algún momento tuviera frío, vale vamos con otro. Aquí llevo otra tienda de campaña, llevo dos tiendas de campaña llevo una ultra ligera aquí no lo veis, pero es una ultra ligera y luego una ligera de 3,7 kilos llevo dos tiendas de campaña, ¿vale? Pues igual, por si sí te quedas tirado en la montaña yo que sé, de alguna manera cualquier imprevisto meteorológico te pilla nieve, te pilla lo que sea, y yo que sé, no puedes estar en el coche y tienes que abandonarlo, pues aunque sea llevar la tienda, unas malas, te metes dentro de la tienda y al menos no te hielas de frío, ¿vale? Vale, luego llevo un pantalón tejano extra, ¿vale? Que yo llevo mis pantalones, ¿lo veis Los pantalones, pues un pantalón tejano extra, ¿vale? Una toalla para secarte en caso de que haya llovido mucho, ¿vale? Igual, o por ejemplo, si vas, si no te cambias, o bueno, cuando has entrenado, si estás sudado, pues te secas. ¿Vale? Y si tuvieras que sentarte en el asiento del conductor para conducir, pues eh, para no dar el sudor, en fin, para, para lo que valga, para lo que sea necesario. Vale, aquí llevo lo que es la mochila y tal. Bueno, eso ya no entro ahora mucho. Y vamos con, el, con lo que tengo aquí, que esto está, está tal cual, ¿eh? esto no está preparado. ¿eh? Lo que llevo es un frontal mini de emergencia. ¿Vale? Un cacico para montar lo que necesites beber, en fin, ya sabéis, de estos, esto es del de un quechua, esto cabe en 400 ¿vale? 400 ml, dos vasos, ¿vale? Esto ya se han quedado las pobres ya, llevo algún tipo de bizcocho precintado por si tuviera hambre, llevo un cargador solar, esto es lo que está mejor, un cargador solar, ¿veis? Ahora está en verde, no sé si lo veis, pero... Eh, está en verde, veis, está cargando porque no la luz del sol, entonces esto se autocarga ¿vale? está muy bien, para arrancar móviles, en fin, para cargar móviles lo que necesitamos botella de agua extra, pequeña, llena hilo uy, aquí se me cayó café, y todavía está aquí luego llevo fabada, esto bueno, ya sabes que yo la carne y eso no me la como pero como emergencia luego llevo Nutella <risa> de emergencia está ahí sin usar luego llevo sobres de lo que decía de los batidos aquellos que se hacían con aquello que os decía con el shaker, vale sobres con agua que te quitan el hambre luego llevo filtro para café filtro para café agua sucia que tengas que filtrarle de una fuente y te has que quitarle bastante lo que es lo gordo pues esto es un filtro muy fino muy fino muy fino que le quitaría lo gordo ¿vale? le quitaría el, lo que es bueno, lo más gordo de, de ocupar, ¿no? Eh, luego llevo galletas integrales, paraguas, café soluble. Luego llevo otra botella de agua tipo trail, vale, rígida, por si hay que rellenar agua. Gafas, eh, leche condensada, está del lidl. Leche condensada, está bastante vacío ya. Por si tengo que meterle, pues eh, eso, hacerme como un café, pues coges agua, el café soluble, le metes un chorro de esto, como lleva azúcar, ya está hecho como una especie de café con leche o... ¿Vale? Luego llevo bolsas de basura. Si pues tuvieras que meter cosas en bolsas de basura, eh, sobre todo con caso de lluvia, tienda de campaña y tienes que meter cosas que no se te moje, todo eso, pues bolsas de basura. ¿Vale? Luego, ¿qué más llevo? Luego llevo una lata, una lata una especie de fiambre de acero sirable con los cubiertos dentro ¿vale? ahora explico más lo del tema del cuchillito esto está muy bien ¿eh? esto está muy bien porque la puedes calentar al fuego la puedes calentar a un fuego lo que sea vale aquí más de esto esto ya ahora se van a ir quitando las cosas y vamos a ir viendo a ver qué cosas aparecen por aquí ¿eh? aquí de todo mira espirales antimosquitos esto lleva ya hay varios meses del verano. Esto lo abres y, pues bueno, es un antibosquitos, ¿vale? Luego llevo fructosa, por si hago café, fructosa o azúcar, equivalente. Más cuerda, más cuerda. Luego esto lo llevo porque me vale para mí, porque si en caso de emergencia comería carne, ¿no? Y entonces, eh, pues esto sería parte de, bueno, el típico fui gras, ¿vale? Fui gras, pero el de hígado de cerdo, no el de pato, ¿vale? Luego, más cosas, más cosas, las espirales. Estos son como vendas, ¿vale? Otro frontal pequeño, muy ligero. Luego llevo más material, otro cargador, ¿vale? De estos solar, con radio, con pilas, con auriculares. En fin, todo el montaje bien, con cable de, de móvil para poder cargar el móvil con esto, lógicamente, no solo tienes que llevar el móvil, tienes que también llevar el cable con el que cargas el móvil, ¿vale? Aquí también lo llevo, luego llevo una sierra, esta está muy bien, esto hay que andar con cuidado porque esto corta, ¿eh? Entonces esto es una sierra, a ver si la puedo abrir, vamos a abrirla, ¿vale? Esto es una sierra para cortar leña, ¿vale? Si necesitas cortar leña pues veis, esto tiene mucha fuerza y corta leña, para si tienes que hacerte un fuego, ¿eh? pues igual, pero esto hay que andar con ojo porque estos dientes enganchan y cortan bastante, ¿vale? ¿vale? es una, una sierra, luego llevo un toldo, un toldo, ¿vale? que esto es para ponerlo encima de la tienda o si solo por ejemplo eh, lo que quieres es un toldo de 2x2, me parece que hace 2x2 pequeñito, muy ligero, y bueno, te hace que sea impermeable al final, pues lo que... O sea, si tienes una tienda o estás debajo, bueno, te hace de, imper... de impermeabilidad de la lluvia, ¿no? ¿Qué más? Mira, más bolsas de basura. Estas tengo que quitar alguna, ya que llevo doble. Llevo hasta gallumbos extras, ¿ves? Sin abrir <risa> gallumbos. Eh... ¿Algún papilla cereales? Papillas, cereales, ¿Vale? Esto con agua o con leche, ya tienes una comida muy buena para desayunar, para cenar, para lo que puedas, que necesito comer, necesito calorías, pues de cereales, esto va súper bien, ¿vale? Luego llevo alguna camiseta extra, ¿vale? Alguna camiseta extra. Luego, un enchufe. Esto es muy importante porque si te pillas realmente lejos, tú tienes que poder enchufar en un área de servicio, por ejemplo, y, y es una manera de cargar rápido. Puedes cargar los, los cargadores estos, que dices, bueno, no te dependo de cargarlo con el sol, sino que tú vas a una gasolinera donde pilles, metes esto, sacas el tablet y cargas el móvil directo o todos los cargadores que tengas. Dices, pues tengo que cargar dos cargadores, venga, los cargo y ya luego estoy fuera de, de esa área de servicio, pero tengo corriente ya de base metida en los cargadores. ¿no? en los acumuladores, ¿sabes? En los power van. ¿Vale? Bueno, ¿qué más? Luego, bueno, pues papel aluminio, una brújula. Una brújula. Eh, bueno, va bastante bien, una brújulita, ¿eh? va muy bien. Para orientarte y no depender de electrónica, no depender de, de la brújula del móvil, que puede fallar el móvil o lo que sea, ¿no? Que se te apague o lo que sea. Más pañuelos, más batidos. Luego llevo una navaja pequeña. ¿Vale? Una navaja pequeña que con esta vale pues para pelar. ¿eh? Esta de la última vez de pelar la manzana, me parece el otro día. Pues de pelar manzana. Palillos de dientes. bueno, nunca sabes, está. Para hacer fuego, mecheros lógicamente. Si no, ¿cómo vas a hacer fuego? ¿No? Tienes que hacer fuego con algo. Mecheros. Aquí no llevo, tengo chispero, tengo chispero aquel el típico ese ya sabéis, el típico de supervivencia, lo tengo pero no lo tengo en el coche, ¿vale? Pero sí que tengo el chispero, pero eso en principio pues si tienes eh, pues encendedor mejor, cuerda para atar la tienda, en fin, lo que sea, para tener un extra, la tienda ya lleva sus cuerdas, ¿no? Pero para tener un extra, ¿vale? Y luego, una cosa que me gusta mucho, que diría, ah, pues sí, pues no, a mí me gusta mucho. Estos son varias fabadas. Eh, me gusta mucho es este cuchillo, ¿vale? Porque este cuchillo es sencillito. Eh, creo que, no sé si estaría homologado, la verdad, es pequeño. Tampoco es muy grande. Este de lo, te lo enganchas aquí, ¿vale? Te lo enganchas aquí y solo tienes que sacarlo y lo puedes ir por la montaña con enganchado al cinturón, ¿vale? llevar este enganche, ¿ves? Y es un cuchillo que, bueno, está bien. Y este te vale, pues, un poco como... Pues para comer, defensa, vale, un poco para todo, romper una rama, en fin, eh, cortar una cuerda de la tienda, en fin, para las cuatro cosas. Es sencillito, es muy sencillo, eh, es rígido, no es, no es plegable, toda una pieza que es duro, por eso puedes hacer fuerza y tal, no lo rompes. Y ya está, bueno, pues con, con eso está, y ya no me enrolla más, 20 minutos de vídeo. Eh, no os explico ya todo lo que llevo de, de, de mochila para correr porque entonces ya largamos. Y yo quería simplemente un vídeo de chafardeo de que veáis... ¿Cuántas cosas lleva el ángel en el coche? Pues para que veáis, llevo el coche cargado De todo, voy a, ahora tengo que guardarlo todo bueno, ¿Vale? Así que Por si alguno Quiere tener ideas O los quiere mejorar, seguro que se pueden mejorar Pues eso es lo que llevo, ¿vale? Venga, pues ahora lo que hago es que me coloco eh, Todos los arreos Me cambio, porque estoy vestido de, de calle eh, Me cambio y ahora le entreno ¿Vale? Venga, hasta luego